Santo Domingo se quedará sin agua. Oigan bien, la gente debe saber que el nivel de agua en el embalse de la represa de Higüey, sobre el cauce del río Nizawa actualmente está en la cota 503.30, esos son términos técnicos que ellos usan, milímetros sobre el nivel del mar cuando su cota máxima, es de 541, oigan esto, lo que quiere decir que el embalse de Jigüey hoy tiene 38.20 metros por debajo de su cota máxima, lo que indica que es muy poco lo que puede aportar al embalse de aguacate para desde allí pasar al embalse de Valdecia, que es donde están las principales tomas de agua del acueducto de Santo Domingo, Tomas que aportan 6.5 metros cúbicos de agua por segundo. Miren, lo voy a dejar ahí. Esto es larguísimo. Ustedes han visto que aquí mismo, en San Francisco de Macorís, cantidades de personas me llaman. Omar, lo estamos llamando de tal sitio que no hay agua. Omar, que en, en el barrio tal tenemos 15 días, un mes, 20 días que no viene el agua. Ustedes están viendo. ¿Qué resulta? que el agua que abastece al acueducto de San Francisco de Macorís viene de la presa de Rincón. Esa presa está también lista, no tiene casi agua, pero además del consumo humano, esa presa está abasteciendo los predios agrícolas de agricultores de La Vega y de agricultores que pertenecen a, a San Francisco de Macorís porque hay arroz en Senoví y en esa zona, y entonces, por eso el agua no está siendo suficiente en ninguna parte de este país, porque las presas que abastecen de agua los diferentes acueductos, como ustedes lo vieron con esa cifra irrefutable, no tienen la cantidad de agua, ni siquiera para consumo humano, entonces un pueblo que no ha sido educado en la prudencia en el ahorro de agua, sino que aquí se desperdicia el agua de manera misericordia, Sin analizar lo que nos espera y ustedes vieron que si en 40 días no llueve, no di que Santo Domingo, la vamos a pasar más en todos lados. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas, un placer. Buenas tardes. Omar. Sí. esa es gente ya en el chanceo así de los partidos. es porque no se han en él. El... Ahora lo que tenemos que luchar No es que por esa jodida Politiquería que tiene Este país jodido Es que Estos políticos resuelvan los problemas Básicos como ese de agua Ellos quieren eh, Por eso es que este pueblo está como está Porque se le dedica tiempo a dispararte Miren, miren, miren ese informe, lo, lo terrible que es, y cada rato aquí la gente se está quejando de que no tiene agua. Eso es lo que hay que prestarle atención a problemas de esa naturaleza y exigirle a los que gobiernan, y exigirle a los que gobiernan que tenga una política de agua definida, que ahí en el Congreso hace muchísimos años que hay un proyecto de agua y no lo han querido aprobar para definir todo lo relacionado al agua. Buenas tardes. Buena, escuché escuché en un momento dado que iba conduciendo el vehículo a Luis Abinader que estaba en un programa de la capital, un programa de radio y yo iba manejando el vehículo cuando iba para un sitio y le hicieron la pregunta sobre el agua, ya yo había leído este trabajo y Luis Abinader incluso habló de que invertiría en caso de que los políticos ofrecen pero él dijo que él tiene un proyecto de dedicarle en el caso de que ganara las elecciones 36 mil millones de pesos a la construcción de presas 9 mil millones por año y hablaba de, de un proyecto que hace mucho tiempo que se ha hablado para que abasteca de agua y evite que se pierda agua, que la presa del Alto Yuna, o una represa en, en el Alto Yuna, lo, los especialistas son los que conocen bien eso. Déjenme decirle, para que no, estamos, no estemos perdiendo tanto el tiempo en politiquería, este problema del agua es más serio de lo que está, aquí estamos, porque nosotros los dominicanos somos muy dados a perder el tiempo en disparate, este problema del agua, háganlo bien, se fue en medio agosto y no llovió. Y miren lo que dice ahí, las presas están todas muy por debajo del nivel que tienen que estar. Este problema es más grave de lo que ustedes imaginan. En vez de estar nosotros pensando en disparate, vamos a pensar en eso. Y vamos a hacer que estos políticos, que lo que quieren es poner a nosotros los dominicanos a pensar en temas que no son de importancia porque no tienen que ver nada con el futuro ni con la estabilidad señores miren ese problema del agua es grave para los dominicanos y para muchos países yo le he dicho siempre que hay teorías que establecen que la próxima guerra mundial que va a conocer la humanidad va a ser lucha por agua ¿Por qué? porque en el mundo cada día se reduce más el agua de calidad el agua de consumo humano Eva, ustedes ven que habla de acueducto ahí pero los acueductos no sirven para nada porque el agua de acueducto no se puede tomar. Por eso hay que comprar agua varía y de embotelladora, porque el agua de acueducto usted no la puede beber ni puede cocinar con ellos. Apenas sirve para bañarse o lavar carro. Pero para consumo humano, el que se bebe esa agua, de cualquiera de los acueductos de aquí de este país, sabe que va a ir directo al médico porque se, se le va a dañar su estómago. Entonces, no se puede cocinar con esa agua tampoco. De modo que yo, por ejemplo, gasto en la semana dos o tres galones de agua que tengo que comprarlo a 55 pesos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomarme el agua del acueducto, sos pena de, de, de terminar en una clínica. Entonces, a este problema hay que prestarle atención. Y nosotros como ciudadanos, como pueblo, exigir a esos políticos que definan y cuando nos estén hablando de política, ¿cuál es su posición respecto a este problema que va a gravitar tarde o temprano? Nosotros aquí los problemas los dejamos al azar y a lo que quiera un día eh, eh, eh, un milagro. No, vamos a prestarle atención que ese es un gran problema para este país. Bueno, señores, mañana vamos a continuar hablando de este y otros temas porque ya el tiempo se nos fue. Solo nos resta desearles feliz resto de la noche.